A continuación te presento 7 intensos metrajes que son de naturaleza muy, muy extraña. Si bien cuentan con alguna explicación o no, o quizás sea algo más. Esta vez tú tienes la palabra. Estos son 7 cosas que los humanos nunca debieron ver. Número 7. El bosque respirando. Número 6 Las aeronaves suspendidas. Dime, ¿realmente es la fuerza en los nudos? ¿O qué ves tú? Número 5. Cabra en dos patas. Explica este extraño comportamiento. Número 4 Ciudad Espectro en el Cielo Chino Esta es la rara imagen o reflejo de lo que pareciera ser una urbe espectral Se manifestó encima de una ciudad de China Número 3 los pollos gigantes. Al menos no muchos los conocíamos. Número 2 El hombre sin reflejo Este video tampoco se ha podido desmentir Dime, ¿tú qué opinas? Número 1 ¿Los metrajes que captaron fallas en la realidad? ¿Viajeros en el tiempo? ¿Trucos de cámara o algo más?